No play for Bravery. Let's go. Ahora acabado el juego, ¿os imagináis? <risa> o sea, <risa> this is the. Acabado el juego. Gracias por jugar a nuestro juego, Pavagicobot. Modo historia. Para jugadores que desean una experiencia más centrada en la historia que en el combate. Los enemigos aún abundan, pero. ¡Nabru. abrumarán a Thor! Este juego lo han sacado. Paralelo de. Literal No estás preparado No plays Para jugadores que deseen un desafío equilibrado Los jugadores deben mejorar su dominio de la mecánica de combate Para superar la amplia variedad de ataques astutos de los enemigos en todo Der. De una, hermano Aquí no vamos a jugar a los fácil, cojones Canta o Musa La insensatez de Thor Hijo de Der. Que vivió por la espada ¡Qué guapo, eh! Me cago en la leche Mañana eh, hago la espada de Nerita Grandes Avezar Sin problema y, y... ¡Ey! Los guardianes ya no existen Aquellos eh, que protegieron todo eh, el mundo de DER De la furia divina durante generaciones No pudieron reunir la fuerza para resistir Lo que lo corrompe todo Orgullo Ahora Lo que portan el sello son pocos Lo que portan el sello son poco Y aislados El coloso permanece dormido en el oeste Esperando que el último de los guardianes se vaya... Para reanudar su sagrada misión A medida que el mundo declina Cada día Increíble La vida sigue adelante Atreus Increíble Atreus eh, Si el juego en fin de semana En tiempos de instituto Es eh, porque eh, No sé eh, Qué hacer Porque normalmente quedo Bueno, papá, voy a jugar a Fortnite Pásalo bien con Noah Por supuesto pesar eh, Y por supuesto también con eh, Leaf Increíble de Lefazo, ¿no? O sea, no lo veis, ¿no? Mierda Papá despierta, perezoso, hijo de puta Y que aproveche también la cena, pasalo genial a y con Duty eh, Noa también, jugando al, al Fortnite Espero que no dé un problema akali 6 que a mí hoy me ha petado Papá se me está eh, levantando un levetán más grande que la hacha de Kratos Con esa música será Y que aproveche la cena de nuevo Pe Me cambio la cámara, me la pongo para arriba o algo O sea, es que si va a tener los diálogos Ha salido como el muñequito del niño, ¿no? Así luces. no sé si os iba a molar La verdad estaba muy indeciso por el rollo por el, por el rollo, pero cuantito que empiece el combate Vais a ver que es totalmente diferente mm, ¿Qué es eso? Hay un duende aquí eh, no me deja, Que no me deja dormir Tal vez debería patearle el trasero ¿eh? Pues ese duende es demasiado rápido eh, Para que lo atrapes, eh, ni siquiera Lograste armar al jabalí de ayer. Increíble, Thor, eh, ah, oh sí eh, Duende, hablas mucho con alguien, eh, con, con alguien tan pequeño Quien atrape primero al el jabalí gana El pedazo más grande de jamón ahumado Vamos, en serio Vale, te dice tutorial, intera interacción y eh, memorial de batalla. Utiliza OK eh, para atacar. Ok. O sea, se ve. Memoria de, bata de, de batalla, ¿vale? O sea, memorial de batalla. Esto supongo que será la hoguera. Checkpoint, ¿no? ¿Te, ac eh, te acuerdas de los que cayeron en batalla. Guapísimo. Orar, comprar habilidades Vale, voy. Yo ni tengo que actualizar Fortnite. O sea, uh, eh, campeón chapa, mmm, no te pierdes nada, ahí. Te lo juro de corazón. La madre que me parió, macho. O sea, mira que ahí estaba súper contento. Rollo, había empezado en el Fortnite hoy. Mira que es verdad que es cierto que no genera lo mismo que antes, ni mucho menos, ni ha generado nada con la nueva temporada. También es verdad, nada, cero. Pero cuando lo puse hoy, me dio ese problema en el ordenador, campeón chapa. Digo, mira, pues ya nos vemos, compadre. ¿Por qué? Porque no voy a poner en peligro mi ordenador. Lo que estuvimos hablando con Álvaro al principio del directo, para nada. O sea, ni de coña. What? ¿Qué es un trago, un demonio? ¡Atrás! Yo me encargo de ello. A ver, es mitología nórdica. Tener presionar, atacar, esquivar, eh, defender. Fijar objetivo en el E3, ¿vale? Tutorial, a la barra, ok. Hostia, ¡Eh, eh, eh, eh, Me mola, tío. Y pobre chapa, la verdad es que bastante tocha la actualización esta, pero no obstante, intentaré probarlo mañana por la mañana o esta noche el Fortnite haciendo otra vez lo de la verificación. Y es de decir, que a mí no me va bien la eh, versión de eh, DirectX X12 en la de 13, la beta, ni de coña. No importa, pequeña, eh. Pequeña, yo puedo manejarlo. Tengo miedo, papá. Ah, que es una niña. Hostia, mis amigos siguen diciendo que el mundo se acabará pronto No prestes atención, pequeña Solo son historias para asustar a los niños ¿Niños? ¿Como yo? Bueno, sí, pero eres eh, Madura para tu edad, como tú eh, No, todavía eh, tengo que crecer más LOL, pronto serás será tú Quien tendrá que cuidarme, así que será mejor eh, ¿Qué? Así que será mejor eh, Que atrapes a ese jabalí mientras aún puedes cazar Vamos, let's go, tutorial Finaliz... Qué violento cuando la salud de los enemigos lleguen como el God of War, o sea, y yo, los dos juegos estos, o sea, los que he traído hoy, me han gustado mucho ambos. Porción, eh, Perming, gracias otra vez de nuevo, desde aquí, ¿sabes? Dayamonte, hermano, a NoiGG, ole vuestros vuestro vuestro coño moreno, ¿sabes? Por eh, darme la posibilidad de streamear ese juego. Literal, pues si se pasa, yo que sé, a lo largo de ella me entendéis, ¿no? El move de eh, todo el directo algún representante de Noise que también me lo dijo en el Gmail Que, coño, es un juego de 20 pavos que me ha gustado mucho y tiene una dinámica bastante divertida Tiene un rollo muy friendly en cuanto a las caricaturas y tal y me parece la polla, ¿no? Este juego también nos va a dar mucho eh, que ver y, bueno, a lo largo de este mes lo que queda Intentaré terminar, por supuesto, el juego de Barta, el Solstice, el de Surticio te, Terminar este y terminar, por supuesto, también eh, el que hemos empezado y el Potion Permit Y añadirle el Line Rancher Wow, y un par de juegos que también tengo en mente. Por supuesto, como os he dicho, me gustaría eh, traer al canal el Gas Station eh, de Parque de Atracciones. O sea, que esa salió salido nuevo, es un DLC, así que lo probaré. Porque ese juego, cuando lo traje, tampoco tuvo una chicha muy grande. Porque fui gilipollas y traje. Eso es lo que me llamó la atención, tío. O sea, guapísimo. Es un pueblo, pero es como el, el esqueleto de un titán. O sea, me quedé flipado, os lo prometo. En el trailer salía eso: se puede ver nuestra casa desde aquí. ¿Quién puede matar algo tan grande? Los dragones, hija Guapísimo Pero entonces ¿Quién mató a los dragones? ¿Hombres? <risas> Pensé sí. que iba a decir gigantes ¿Evangelium? ¿Eres tú, Shinjikari? ¿Sauron? ¿Sauron? ¿Los Helwitt? Es que claro, mitología nórdica O sea, van a tener ese rollo Ah, no Mamá Ella está sola en la ciudad Tenemos que regresar Vale, entiendo Va a morir la madre del niño Thor, te has quedado así pinchito esta noche Leaf, espera Juntos en la casa, Leaf y Thor Y yo no me ha dado tiempo, objetivo Al ver a los weir, eh, Leaf corrió a la casa preocupada Y yo no me ha dado tiempo, cojones Le han muerto Cristo y yo Vale Pase, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Círculo ¿Ah? Vale, aquí tomo Y yo no sé cómo O sea, cubrirme o el parry o el dash ¿Qué es eso? Vale, fatality aquí, ¿no? Oh, uh, no puedo Fatality, Dios Dios, Dios, Dios No vea la que me han dado, me han majado, eh O sea, me acaban de majar, loco Eh... Vale O sea, bueno, los arqueros en verdad no hace falta ni esquivarlos, ¿no? O sea, creo que el juego está muy alto, ¿no? También hay que decirlo Ese arquero cabrón, falla el golpe, ¿o qué? Triángulo Ah, entiendo, bro, vale, vale, vale, entiendo El triángulo va a ser la clave, ¿no? Del éxito Ese bicho es duro, eh Ese es el final boss, gente Qué brutalidad, ¿no? De yo. Eh, vale, eh. Left Claro, Thor O sea, será su puto padre, tío. Thor, es tu padre, tío. Voy a bajarle el volumen ahora, bueno, perdóname, está muy alto. Eso heavy. Thor, ¿dónde ¿No te sentaste, Thor? ¿No te sentaste? ¿Y eso? Esa es la aldea La ¡Lol! Se ha llevado la hija, tío de, de Thor ¿Qué? La peña venía a lo mejor Veía en ¿sabes? Y yo, Century Y todo eso Rollo típico juego para streamer No lo jugaría fuera de directo Ni mucho menos Ya lo sabéis Pero en directo Pues me pareció muy gracioso enseñaroslo. A ver, bueno Un día os traje lo de los pingüinos Lo de los pingüinos Fue un, un show, ¿eh? O sea, me partí la polla Con el juego de los pingüinos pasa, hostia, ya aparece aquí el bot Hostia, a ver ¿Eso qué coño era? Vamos a procesar un poquito El bot porque te, te, te Y yo te truñé la cara, a ver ¿Puedo cubrirme un golpe suyo? Sí, ¿no? ¡Hostia! Vale, entiendo Uno, un golpe, ¿no? En plan, yo te pego un tiento y tú o no ¡Hostia! ¡Oh, me has tuneado! Joder, lo veía venir Vale, vale, vale, vale, pero no te pongas farruco Opciones, y yo está duro el bot, ¿eh? Vale, eh, la habilidad que le hemos desbloqueado Mete bien Vale ¡Hostia! ¡Ah! Entiendo el truco entonces de Ah, es verdad, he cogido la dificultad chunga, eh No he cogido la super, super dificultad chunga Pero he cogido lo intermedio Lo que está en el medio, rollo Te vas a tener que aprender las mecánicas Me mola mucho el detalle ¡Qué guapo! Y yo eso es mío, ring eh O sea, qué guapo el detalle este Guapísimo No sé, tío Me, me recuerda mucho a... Tío, ¿os acordáis el juego este que nos recomendó Balta? Que creo que aún sigue estando gratis. Ah, verdad, la cagué, tío. Había un juego gratis, ¿cuál era? Ah, sí, el, el, el 18 hubo un juego gratis en Steam. Que se me olvidó deciroslo. Y se me olvidó incluso a mí pillaroslo. El Monster Santuario, que es un juego que yo quería traer. Porque lo inflaron y valía 30 euros. Y yo, la verdad, no iba a pagar más de 10 euros por el juego. Así que a chuparla. Y lo dieron gratis en Steam el, el 18 y se me pasó, tío. Deciroslo. Incluso, repito, a mí cogerlo. Que no sé, tiene buena pinta también ese juego. Royal sin indie, obviamente. Cambiar, aquí lo tiene Barta, flipante Cambiar de arma l ¿no? Uf, vamos a verlo, con el martillo va a quitar más, ¿no? ¡Yu! ¡Diablo! Vale, entiendo que el martillo Más que el martillo de Thor, vale Representa ahora un poco el partir por las zonas de las rocas, ¿no? ¿Orar? Ah, coño, estoy empanado Sí, orar sí, pero ¿Eso será otro luteo? ¡Oh! ¿Tiene intro? Todos los ¿Ese es el primer boss? ¿Serio? Bueno, a ver, el del martillo... Ah, este es el bot de... Hostia, qué gracioso Esto sale eh, en el tráiler ¡Dios! ¡Cómo mete zor. Hermano, desde, ha cogido, desde que ha cogido Zor el martillo Escúchame, a UPA, eh No vea me cómo meto, compadre ¡Dios! ¡Media vida! O sea, él me mete una hostia y me revienta, ¿no? ¡Oh! ¡Me has tuneado, hijo puta! A ver, me voy a poner la poción... Perdón Me pone a poner esa nula de fuerza Y ahora le, le mato de un golpe, ¿no? O sea... Hostia, me voy a arriesgar ¡Oh! ¡Joder! ¡Me has jodido! ¡Joder! Me ha reventado Vale, voy a esperarle Ok, aquí al golpe Y... ¡Oh! ¡Dios! ¿Puedo cubrirme? ¡Oh! Chur, me encanta como... Me encanta como suena cuando me matan, En plan rollo... Sabes, he explotado Se acabó Fuera de coña, papá Te han explotada la cara Papísimo Vale, el rollo de... El rollo de vos es esperar que pegue ese golpe ¿Vale? Y ahora me va a hacer cargado ¿No? Ok Lo he puesto una dificultad chunga, ¿eh? No es coña Tiene una dificultad bastante chunga O sea, la intermedia La del medio, ¿vale? Está muy chungo O sea, quita mucho Yo creo que eso es lo que hace Que sea más difícil Por eso ha dicho Que si eliges esta dificultad Como he leído antes oh, oh, oh. Si elegís esta dificultad no vamos a tener que memorizar Por supuesto los golpes Que tampoco me importa ¿no? O sea, me los memorizo de una, compadre Encantado ¡Ay! ¡Oh, ¡Julio! ¡Para allá con el escudo! ¡Puta! ¡Diablo! Oh, que me mata Vale Voy a pecar de intrépido Vale ¡Ay! Wow, Guau, Guapísimo, ¿qué hará? En la cara con el martillo. No, con la espada, no ca. ¡Diablo! ¿Qué? Hermano, la has liado churrasor. La acabas de liar. Increíble. Fofo, dos -fo mil personas de esa categoría. Tenía que pasar de ellos, ¿no? ¡Hostia, al gordo! Eh, y píllatelo tú, o sea, que tú sí que lo vas a disfrutar de esa forma. Yo me lo voy a ruchar en directo como un desgraciado. Te lo juro, o sea. Porque ya sabéis lo que pasa en Twitch últimamente, tío Que los juegos nuevos, igualmente, el tía, Le suda la polla y como Twitch no te recomienda Pues venga, ya lo vemos Y eso me da un montón de coraje, cojones Porque a lo mejor el Line Rancher 1 va a generar más que el 2, tío O sea, y no es coña, eh Y que no se te vaya que son 50 euros, por eso lo digo No hay necesidad de eso, Nicole Si me ponga sin por un iPhone, eh, imagínate por un juego <risas> Literal malta me instruyó bien De pequeño Y tanto él como tú Sabes por qué lo digo plan rollo de una, figura de espanto en ese sentido que me ha pasado, eh, con muchas cosas ¿eh? me ha pasado, al día siguiente tiene un mensaje de Baltan blanca ¿sabes? que no lo puedo decir o sea, literalmente, pero es eh, content, ¿no? Eh, me parece que al final eh, sí que hay eh, HLB Tan. buh, no me joda y yo, guapísimo el mapa, Julio guapísimo hasta que no firme nada no me compraré el Iphone pero, yo qué guapo el escenario Firmar en plan con que con la empresa Del burger, o sea, o con el móvil Perdón O sea, es que, a ver, yo es que tampoco Es una especie de marejeo, esos son cadáveres El tártaro Yo sigo eh, terminando El 2, así que hasta que no me den eh, Para firmar la renovación No compraré El 2 de este mes, aún así, habiéndome dicho Que ya Hablando con tu encargado y tal, y con el otro hombre que también es encargado. Guay, que te vas a quedar, ¿no? ¿A eso te refieres, Nicole? Hostia, intro. Yo, ¿quién ha hecho eso, loco? papá. Ya puedo hacer Holy se, se lo dije esta mañana a Nicole. <risa> Perdón, ayer le dije, ¿cómo han encontrado a la Holy Que yo lo dije en broma. ¿Quién eres, Berserk? Hermano, no sé quién es. ¿Prair de esa? Astoria, ¿eres tú? Yo, ¡Qué guapo, no? Me han dicho que me quedo Pero eh, yo no he firmado nada Legalmente termino los dos eh... Pero... Pero es cabrón, ¿no? O sea... Oh, me ha cambiado Me mola que me cambie de perros O sea, antes no había empezado así Este es timeazo O sea, el timing Y lo entiendo también Es verdad, mañana que ahora empie... trabaja Hostia, que me comen los objetos ¿En serio? Si no descanso Estoy empanado, tío Debería haberme puesto... Oh, oh, oh, oh Huele a ovo oh, oh, oh Huele a ovo Vale, me pongo la espada, ¿no? Para pelear contra él va a ser lo mejor que lo dejo. Creo, claro. La poción sí, ¿no? A las 8. Hostia, pues mira, dentro del cabello, hoy puede descansar. O descansar. Tener un poquito más tranquilidad, ¿no? No te tienes que ir ya, sí, sí, sí, sí a la cama. Bueno, me vas a esperar. ¡Ay, coño! ¡Julio! ¡Julio! No lo ha hecho nada, ¿eh? O sea, ¿what? ¡Cámbate! Escúchame a que te digo... no? O ¿No? Nitsa. Eh, mira como le digo, nichan al man y se, se demorona. Toma, Entonces, ¡Dios! ¡Diablo! ¿Cómo le he quitado tanta vida? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Lo tengo, eh. I got it, guys. I got it, guys. And girls, eh. I got it. Yo. Vale, creo que para terminar voy a hacer algo bonito, ¿no? Uy, casi. Ejecución. Miraba de rock. Dios. This is espada. Párate, yo tranquilo de ello, de ello. A ver, Thor. Mm, me gusta la música. ¿Eh? Acaba de parir un puto niño. ¿Eso? ¿Eh? Vale, se han fumado tres cacharros, gente. Esto era el principio del juego, o sea, el, el, el, el tutorial. Seguro. En nada me voy a dormir Que sad, eh Creo que, que es su hija No era Es que no No era ¿Me entiendes? Así como la madre Es que no la veis ¿No? Porque estoy tapando yo la de esta Plan La N palabra en Twitch Fit es otro campeón La otra se llamaba Lowencert la Será mejor que le eche un vistazo al chico No play for bravery ¡Let's go! Ahora acaba el juego, ¿os imagináis? <risa> o sea, <risa> this is the. Acabado el juego. Gracias por jugar a nuestro juego, Pabaji <risa> Eh, ya decía yo, claro, si. A ver, en, la, en Kratos se centra en. ¿Sabes? No van a copiar a Treu, pero digo, hostia, una hija. ¿Qué pasa, hijo? Los diálogos, eh, lelos, eh. Lelos eh, porque no se ven. Vale, eh, para este juego. Eh, pantalla, pantalla, pantalla, alerta, cámara eh, vale, me voy a Me voy a quedar aquí yo, ok Me voy a quedar yo aquí, voy, uf, eh, eh, Voy a pillar el chat, chat, chat, chat. A ver chat. Me voy a poner aquí arriba el chat y así si ¿sí lo veis es que tienen, o sea, tienen O no es, no, o tienen hasta el muñequito Que se mueve al lado y tal, sabes gracioso Así lo veis bien, ¿no, campeones ¿Vale? Gracias Me tira al suelo, a ver, inicialmente lo tenía siempre a la derecha Pero otros juegos que hemos, nos hemos hecho Siempre era mejor a la izquierda eh, me tiró al suelo eh, e iba a arrancarme la garganta con los dientes Que parece eh, haber sido espantoso eh, Fue horrible, eh, te creo hijo Pero eso fue solo un sueño Un sueño no, no eh, pude, eh, no puedes lastimarte Seguro, además no dejaría que un viejo eh, Que un viejo Eldin eh, lastimara a mi hijo ¿Verdad? Eh, espero que no Sí mejor gracias Sin problema campeón, gracias a ti Ale por decirlo No tienes que, eh, no tienes que preocuparte hijo Vuelve a mirmir, -mir. eh, voy a bajar a abrir la taberna Ahora, digo ¿qué? No ve a Thor, ¿no? Thor con una taberna Escucharme esto que Ahora me han engañado ¿Esto hacer una taberna, no? ¿Imagináis? Thor se casó Abrió una taberna ¡Wow! ¿Habéis visto la challa de... Eh, de Kratos, ¿no? Vale, entiendo que... Te... ¿Habéis visto? ¿Los diálogos eh, me recuerdan al juego de detective. Sí, campeón, sí al, al Dark Side de Detective Todavía tengo ahí que... Tengo todavía los... Son, creo que cinco gameplays que me quedan del juego Pero están renderizados Renderizaditos eh, ¿La ha salido barba a Thor? O me lo parece a mí LOL. ¿Es un sapo? ¿Qué pinta un sapo aquí, coño? Extraño Oye, me asaltaron fuera Mentira, seguro me quieren robar al hijo puta, ¿no? Qué mala suerte, amigo Necesito ayuda ¿Y qué quiere que haga? Pero, ¿qué? Ven a ayudarme a perseguir a los bandidos ¿Alguien? Mira, amigo, es una pena Pero no eh, tengo ni idea de si lo que dices es cierto o no Buah, qué guapo es eh, ese juego eh, ¿El de Detecti dice o este? En verdad, ambos juegos me parece la polla. Si quieres justicia voy a hablar con la legión o la nueva orden aquí, sola y cerveza. Vale, lo veo. Sabía que venir. Esto es una pérdida de tiempo. No me da la policía. Más raya que es una rana. Es un poco furro. <risa> me da mal rollo. El Dark Side de... está gracioso. El Dark Side de ti me, me gustó mucho, la, la verdad, campeón. Muy parado. Los DLC al final no lo no he porque ya me había empachado. Voy a destilar a violar a, a tomar algo. ¿Quieres venir conmigo? Claro, claro, Ni niño se va a tomar una cachojarra de cerveza, compadre. se va a poner las botas, ¿no? Fino, fino, filipino. Joder. A ver. ¿Vos? Ah, por cierto, perdón. Eh, se me olvidó pasar, eh, Se me pasó. Tenéis el último capítulo de Teenager Ninja. Eh, tan, tan, tan, tan, tan, tan, nan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Me lo pasé genial, tío. Ese juego me lo he gozado en estos 2023 muchísimo. Mogollón. Tenéis el último capítulo Por supuesto, chavales y chavales en YouTube Por si queréis echarle un ojo Y esta noche eh, programaré básicamente eh, Literal, voy a meterle con el martillo, ¿no? ¿Tengo el martillo? Ah, ¿no? ¿Tengo el martillo? Ah, ahora no me lo da, ¿no? Eh, esta noche le meteré a los últimos 8 eh, vídeos Que me quedan eh, en TikTok y lo subo, ¿vale? Que también lo tenéis ahí, obviamente Gran parte de ellos Que me lo pasé increíble ¿eh? En TikTok solo va a los bosses También es decir, lo va directo arreglando con los bosses eso me dio miedo, mucho miedo, qué miedo, gente. Evelyn, se arrastró once por osario ¿Qué hacen aquí? qué Pesado, tío. So, ah, vale, es el man que lo ha dicho, ¿no? Eh, perdón, me quedé en... Eh, ¿Puede que sea el destino? ¿O puede que no? Eh, ¿Quién sabe? Seré. Yo siento que Noelia no, eh, va a querer, eh, no me va a querer nunca y me voy a tener que voy a tener que dejar poseer por Baby D y Cacaroto será va a tener que sanar mi dolor que Cacaroto sana mi dolor tú pongo tú sombrerito eh crédito ponga atención completamente eh literal si no mamá mía acabo de pillar la referencia hasta ahora no había pillado qué cachón será por un momento pensaba que era, que, que era el bot cómo va a ser vos si ¿Sí, es drago seréis que ganas ganado una taza, salir de la taza, no digas eh, no diga nunca eso, tengo que ver ahora, mira, es más, me ha rayado tanto campeón, que ya ahora que lo has dicho voy a ver lo del tirón, eh, porque van a salir juegos nuevos como el Line Ranch, y no me puedo permitir perder un sponsor eh, aquí, no eh, literal, así que voy a verlo, gracias campeón y luego, porque a lo mejor después se me puede pasar con el cansancio, literalmente. ¿Hay algún.? No, sponsor a variable ninguno. Está el de la Warner Bros. que terminó, el de Amazon, de Suicide Squad, de Banca y el de, de xbox ya ves, tío, el LDA se flipa. El 30 del 6 de 2022, tío. O sea, del 2022 solo hay cuatro sponsors, tío. Espero que ahora con los juegos que vayan a salir, como el Howard Legacy, haya alguno, porque esos sponsors te dan 15 pavos, ¿sabes? Literal, por cada juego, dependiendo también, por las horas que eches, claro. No, lo de noelia digo Ah, no, no creo, campeón Eso es echarle ganas Y valentía también O sea, pienso yo, claro En mi opinión Y no rendirse Thor, Kof, Kof eh, Escucha, se llevaron Kof eh, ¿qué? Vi Thor Uno eh, de los Werings eh, Por favor, mi chico, tú Por los viejos tiempos ¿Qué cojones, tío, estamos mutiladísimos ¿No, el man? Werling No mires, hijo Ahora viene ¡Hostia, ¿es un perro! ¿Y eso? Thor, tú no ¿Durro? ¿Furro? No ¿Por el... Por el ce coloso? Bien Todos ustedes vayan a casa Quiero... ¿Hay furros en este juego? ¿Oye, soldado? ¡Furro! Me dijo que los Eblings se llevaron a, a su hijo antes eh, antes que él. Ok, entendí, gracias. Yo necesito llevar mis cosas allí. ¿Qué cojones, tío? Es Ratatouille, el otro. ¿Le han cortado las pinas en los brazos? Sí, campeón. A ver, me recuerda mucho a God of War esta parte, aunque sea full nórdico. eh. Ahora mismo y no griego. Eh, sobre todo los bichos. Rosa, eh, aunque estos bichos, los Darwin, salen en God of War. Obviamente que los visteis ya. Eh, Rosa está sola en la taberna No entrarían allí Entrarían eh, Volvamos rápido Hostia, es verdad En serio, claro Es que no sé si No quedó claro Al Excel eh, Literal A estos dos nuevos juegos Para compaginarlo, ¿no? No lo quiero traer todos los días Porque no quiero empacharos Pero si nos lo hacemos eh, Antes mejor, ¿no? Así tenemos el, el gameplay completo de todas las horas que ocupe el juego Y por supuesto, si no genera en este caso como este Pues bueno, pues se lo va a hacer, ¿no? La vida misma, tío Hay juegos que generan y juegos que no Los mato todo de un golpe, tío Yo supongo que ahora mismo como rollo vea tu puta casa, ¿no? Sí o sí, tío Aunque no vea cómo meten los arqueros O sea, realmente me pone la cara un poquito a cuadriño, ¿no? ¿Podría entrar aquí? O sea, está es mi puta taberna, ¿no, gente? Viajar, tío, por bueno viajar, entrar, ¿no? ¿Te refieres? Ha muerto la mujer, ¿no? Seguro Joder, la van a matar, ¿no? Venga, Azor defíndela, perro Ah, menos mala, ¿vas a va? Dime que sí, cojones. ¡Yo! ¡Yo! Ahí en así, definición gráfica. Aunque no es coña, es eh, que el, eh, el OST que, eh, que ha pasado antes, es un temazo. Eh, eh, o sea, la, la de. La, de o sea, la del juego, o sea, está súper bonita, campeón. Eh, guardia y yo, eh, será eh, un gilipolle, pero tú eh, te comes la polla de tres. Eh, Entre, madre mía, ahí en nota ahí, tranquilito, campeón, vale. Somos el furro, no, menos mal. ¿Y ese nano? Me gusta mucho el juego este, eh. Lo olvido que pasaba antes. Ah, perdón, voy. Se me ha, se me ha pasado. Perdón, ¿eh? aquí sí que pensaba yo que era el bot. Que fue no? el Noel llamando. ¡Ah! La de esta. ¡Qué gachón. Mira, traigamos una bebida. Eh. ¿Dónde vaya a ver un Thor que, que vaya al ritmo de reggaetón, compadre? Bueno, de. No ¿no? ¡Toma! Eh, Darin, ¿eres tú? ¿En serio? ¿Yimpli? ¡Qué guapo! ¡Viene conmigo! Solo la, la, la instrumental, ¿no? Y eh, vi unas putas cartas del LOL O sea, Dios, me flipé No, perdón Sí, eran del LOL ¡Qué guapo! Cartas en plan rollo de Pokémon que ha salido... Han sacado de Riot Game, básicamente como una ¿sabes? Un, un rollo cartas, tío. Me he quedado flipando, qué guapas, tío. Son un, como con reverso duro, ¿sabes? No play for bravery Let's go. Ahora acaba el juego, ¿os imagináis? Eh? <risa> <risa> o sea, this is the. Acabado el juego. Gracias por jugar a nuestro juego, Pabaji.